Te mo has ido a que de asma mi la ¡Santori! ¡Days of fire! Era a que La, última vez. la pandilla regresó al Vida Coliseo y Bibi estaba emocionado al ver que habían logrado llegar a la élite de los ocho del torneo de ganadores. Anjo le dijo a Yamato que la Alianza de las Sombras estaba controlando a Grey a través de su hermana. El combate comenzó con un traspié. Tuvieron que correr sobre cintas transportadoras mientras Vida batallaban. Yamato decidió permitir que Grey ganara para que pudiese ver a su hermana. Pero cuando Gray se enteró, no se alegró mucho. ¡Cobalt Blake! Grey le dijo a Yamato que si rehusaba a vida batallar contra él como un verdadero jugador, su amistad habría terminado. Yamato estaba destrozado, pero finalmente decidió batallar con su amigo y utilizar la explosión de poder de Cobalt Blake para ganar. Ah, ¡Explosión de poder Cobalt!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 ¡Más vale que comencemos! ¡Dame una verdadera batalla! ¡Tú lo quisiste! ¡Y llegó la hora de que ustedes vean el programa! ¡Oh! ¡A eso tiramos. El Rápido y el Poderoso 8 del torneo de ganadores. Fuego! ¡Viva Fuego! Mientras corren en la cinta del peligro, cada jugador tiene 50 fines. Quien los derribe todos primero gana. ¡Ah! Este es un combate que no olvidarán, fanáticos! Porque uno de estos salvajes guerreros ganará! ¿Será Yamato y su Cobalt Blade? ¿O prevalecerá Grey y su Crown Zephyr? ¡Vida Fuego! ¡Vida Fuego! Estamos en los últimos segundos de la ronda y el tiempo se acaba. ¡Eso fue todo, amigos! ¡Terminó! Cuenta los pines, Pete. Recuerden que quien haya derribado más pines ganará. Así que revisemos el marcador. ¡43 pines para Grey. ¡Increíble! No puedo creer que haya derribado tantos pines en tan poco tiempo. Bueno, Gray, ¿qué te pareció esa vida batalla? De acuerdo. ¡El momento de la verdad que hemos estado esperando! ¿Eh? Si Yamato derribó menos de 43 pines, Gray será declarado ganador. Ojalá no. Ah. ¡Sale de ahí, sal y 43 pines. Yamato y Gray anotaron los mismos puntos. ¡Qué bien! No está muy mal. ¡Estamos empatados, Tomás! ¡Sabemos qué significa! ¡Tendrán que resolver esto en una segunda ronda! ¿Qué dices, Gray? ¿Te anotas? Oh, sí, no me preocupa ni un poco. De acuerdo, Crown Me aseguraré de que estés en su máxima forma para la próxima ronda. Estamos listos para vida, batallar y causar mucho daño. Vamos a ganar esto por Liena. Gray es increíble. Especialmente con su cargador de vida bombas. Aprovecha al máximo a Crown y lo hace ver tan sencillo. Eso es fantástico. Pero no debemos subestimar a Gray. ¿Cómo manejará esto, Yamato? Me pregunto. Ah, maestro, mire eso. ¿Ah? ¿Ah? ¡Esto será grandioso! Uh -huh. ¡Aquí tengo algo que me dará esa ventaja adicional! ¡Vaya! ¡Yamato está buscando algo para modificar su vida man! ¡Qué nueva pieza de armadura elegirá! ¡Aquí está! Oh. <risa> ¿Qué puedo decir? ¡Un combate como este me da mucha hambre! ¡Se ve delicioso! ¡Detrás de cada vida jugadora hay un estómago vacío! <risa> ah, ¡Ahora sí estoy cargado! ¿Qué dices? Estás preparado? Sí. ¿Sujeta el corcel, Miguel? Exactamente. ¿Qué creen que están haciendo, chicos? La próxima ronda no comienza hasta que. Oiga, no pueden comenzar así. Listo, viva fuego! fuego. Bueno, ambos se adelantaron, pero se arrepentirán de eso. Cielos, qué sucede. La cinta transportadora va más rápido. Así es, jugadores. Si hubieran esperado, habrían sabido que la molesta cinta aumenta un poco su velocidad en cada nueva ronda. ¡Esto se trata de resistencia! Cuando quieran. Yamato, ¿tú estás bien? No te preocupes, Terry. Esto es realmente divertido. ¿Ah? ¿Ah? ¿Oh? ¡Están arribando los pines de Yamato de amontones! ¡Miren eso! ¡Cray se ubicó temprano en la delantera! ¿Qué? ¡Yo ni siquiera he comenzado! ¡Explosión de poder cobal! ¡Vaya, vaya! ¡Yamato está arrasando con su explosión! voy a perder. Tengo que seguir. No puedo renunciar ahora. No había visto volar tantos pines desde aquella explosión en el salón de boliche. ¿Entiendes? ¡Pines volando! Es impresionante lo parejo. Rapidez versus control. Una brillante batalla entre esos dos vida jugadores. Usando sus mejores habilidades. Comienza el intervalo. Se acaba el tiempo y esta ronda es historia. Los jugadores están muy cansados. Ahora veamos quién tenga más pines en pie gana la batalla. Los dos tienen tres pines. ¡Tenemos un total empate entre dos! ¡Nos dirigimos a otra ronda! La ¡Tercera ronda! ¡Yamato! ¿Vas a estar bien, Yamato? ¡Por supuesto que sí! ¡Me alegra tener que jugar otra ronda! ¡Sí, estás bien! Resiste, Lina. No te preocupes. Podrás regresar muy pronto. ¡Eso es, Grey! ¡Mírala ahora! Es la última vez que la verás en un largo tiempo. Yamato es increíblemente fuerte. Me sorprende oír eso. Jamás pensé que dirías eso sobre nuestro enemigo. Bueno, yo... No importa, Lee. Solo una cosa le importa a la Alianza de las Sombras. Y todos ustedes saben cuál es, ¿no es así? La victoria. La única pregunta es, ¿podrá Gray dárnosla Por su bien, más le vale. Porque si llegase a perder... Perdería mucho más que la fe que le tenemos como vida jugador, cuente con eso ¿Qué podría ser peor que eso? ¿Estás diciendo? No, no lo harías No se imaginan de lo que soy capaz ah. Estoy listo Es hora de que esta vida batalla se ponga más interesante ¿Ah? No te preocupes, Lina Yo ganaré este combate, pase lo que pase Man. ¡Vida Man! Y nuestro encuentro continúa. Ambos jugadores deben regresar a la vida batalla de inmediato. ¡Eso es! Buena suerte, Yamato. Sé que puedes hacerlo. Sal allí de a tu mejor esfuerzo, hijo. Lo haré, mamá. ¡Seguro! Esto es genial. Por fin puedo vivir batallar con Grey. Quiero ganar, pero no sé si podré... Bien Yamato! ¡Terminemos con esto! ¡La tercera ronda está a punto de comenzar! ¡Y si todo sale bien, finalmente tendremos un ganador! ¡Espero! ¡Basta! ¡No puedo dar más de mí! ¡Ni siquiera con todo el mundo observando! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y tira, de aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Por qué va tan rápido? ¿Van a hacer que vida batallen así? Es imposible hacer eso. ¿Ah? ¡Oh, no! <risa> así será mucho más interesante. <risa> Detengan esa cinta ahora. No lo hagan. ¿Qué? No la detengan. Tenemos que terminar este encuentro. Pero Yamato tiene razón. No la apaguen. ¿Ah? Esta batalla es entre nosotros dos. La pelearemos hasta el final. ¡Viva el juego! juego! ¡Ah! ¡Ah! lograrlo. ¡Hazlo! ¡Qué batalla tan asombrosa! ¡Está demasiado pareja! ¡Nada puede detener a esos dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! André y Yamato, solo les queda un pin en pie! Derribe primero, ganará! Increíble, están tan parejos, no puedo creerlo. Todo depende de cuál jugador tenga más voluntad de ganar. No seas ridículo, yo ganaré esta batalla. ¿Sí? ¡No lo creo! ¡Viva <risa> fuego! fuego! ¡Ah! ¡Y oh, cae Grey! Oh, oh, ¡Y oh! cae llamado! ¡Ah! ¿Eh? Todavía están abajo y a cinco segundos del final. ¡Cada uno tiene un pin de pie! ¡Esto no puede estar pasando! Oh. ¡Tengo que controlarme! Oh. Oh. ¡Vamos, Cobalt Blade. ¡Podemos hacerlo! Oh. ¡Nosotros jamás nos rendimos! ¡Explosión de poder Cobalt! Oh. ¡De veras está sacando todas sus armas! ¡No puedo creer que Yamato haya hecho eso! ¡No! ¡Fin del juego! ¡El tiempo se acabó! ¡Yamato logró derribarlo! ¡Tenemos a un ganador! ¡Y Yamato vuelve a avanzar! Oh, no. ¿Ah? oh. ¡Esperen un segundo! ¡La cita no se detiene! ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¡Gay! ¡Oh, no! ¡Oh, mi tobillo! Ah, lo siento, hermana. Vi cuanto pude. Ah, no puedo moverme. ¿Qué haga algo! ¡Lápido! ¡Vayos! ¡Oh! Esto no se ve nada bien. Ah, lo siento, Liena. Hoy no podré salvarte. ¡No te des por vencido! ¿Ah? Esto todavía no ha terminado. Yo sé que tú eres mi amigo y deberías saber que soy tu amigo. ¡Ah! No puedo creerlo, está escapando. ¡No! ¿Qué está haciendo? Eso fue increíble. Gracias. Bueno, si hubiese corrido contra la cinta jamás lo habría salvado. Pero Yamato sabía que era más rápido correr en la misma dirección de la cinta. ¡Está mareado! ¡Oh, no! ¡Yamato, tienes que despertar! ¿Estás bien, compañero? Oh, bonito gatito. ¿Cuál gatito? ¿Qué estás tratando de decir? Pues, creo... Que... ¡Ah! ¡Cielos! ¡Fue divertido! <risa> <risa> ¡Oh, Yamato! ¿Crees que estar en la Alianza de las Sombras es lo mejor para nosotros? ¿Ah? Gray es una decepción para nuestro equipo. No ha sabido ayudar a nuestra causa ese perdedor. No, no estoy de acuerdo. ¿Ah? A mí me ha ayudado mucho... Me enseñó la falla fatal de Cobalt Blade. ¡Despierta! Si sigues actuando así, no habrán más sándwiches de sardina. ¿Me oyes? Ah, oh, señora. Está dormido. ¿Dónde ¿Ah? Ah. Ah. está? Acabamos de ver una increíble vida batalla. Las habilidades de Yamato me impresionan. Gray también es bueno. ¡Grey! ¿Ah? ¡Vamos, vida batallemos! Cabeza dura, parece que estás vida batallando hasta en sueños. Vida batalla... ¿Ah? ¿Estás huyendo? ¿Qué sucede? Uh, uh, uh, Eres solo un gato asustado. ¿Qué clase de sueño estás teniendo, eh? Aquí voy... ¡Vida fuego! ¿Qué? ¿Ah? Oh, ¿Qué? ¿Qué? Hmm. ¡Ah! Oye Oye, Grey ¿Eh? Mira esto Chrome sefer está caliente Es por la vida batalla que tuvimos hoy <risa> ¿Sabes qué? Cobalt Blade también Aún está caliente, Grey Fue un buen encuentro. Un muy buen encuentro, sí. Me gustaría batallar contigo otra vez. Sí, suena bien. Oh, es solo mi estómago. Eres un cerdo. ¿Yo soy un cerdo? Uh, no pude evitarlo. Una gran batalla como esa pone hambriento a cualquiera. Mm, lo siento, Lina Tendrás que esperar un poco más Pero prometo que te salvaré De la alianza de las sombras Oh. ¿Qué sucede? Bien. <risa> Ahora es mi turno de vida batallar. No puedo esperar. Oh no. Lo lamento mucho. ¿Lamentas qué? Me temo que tendrás que retirarte de tu combate, aunque no lo lamento tanto. ¿De qué estás hablando? Ah, ya entiendo. Te envió ese vida jugador, llámese como se llame. Tienes muchas agallas para decirme que renuncie. ¿Crees que me rendiré tan fácilmente? Soy tan fuerte que jamás he perdido una batalla. ¿De dónde vengo? Me llaman el Tigre del Océano Sur. ¡Ah! ah, ah, ah. <risa> bueno, es tu oportunidad para probarte Sí, Ababa, obedeceré Liena, la hermana de Gray se ve muy confundida Y es obvio que es por culpa de Ababa Esos sujetos de la Alianza de las Sombras harían cualquier cosa para quedar en la élite de los ocho Sabemos que Yamato ganó este combate, pero ¿qué sucederá después? ¡Vean el próximo episodio! Mega 내가... 役割は無意味な高笑いと共に登場する。バカ